se han detenido las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 9. En la segunda balota el número 8. En la tercera balota tenemos el número 6. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 8. 9868.